Evite tragedias y proteja a los niños. Alrededor de cada 30 minutos, un niño se lesiona por la caída de un mueble o un televisor. Prevenirse caigan es fácil, económico y rápido. Aprenda cómo proteger a los niños en seguridadconsumidor.gov.